Bienvenidos señores estudiantes eh, en esta ocasión vamos a abordar los temas referentes a las cuentas contables del activo impuesto al valor agregado y propiedad planta y equipo vamos a referirnos en primera instancia al impuesto al valor agregado IVA según la ley de régimen tributario interno este es un impuesto que grava la transferencia de dominio a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización y al valor, valor de los servicios prestados. Bueno, es conveniente recordar, señores estudiantes, asimismo la dinámica de esta cuenta contable. ¿Cuándo se debita y cuándo se acredita para que se facilite el registro contable que ustedes tienen que llevar a cabo, dependiendo de la transacción? Pues si es una compra, manejaremos la cuenta IVA en compras, y si se tratara de una venta, manejaríamos la cuenta IVA en ventas. Por lo tanto, es oportuno que ustedes recuerden la dinámica contable de tanto de IVA en compras como de IVA en ventas he propuesto seguidamente un ejemplo, ejemplos del, del procedimiento de liquidación de IVA, ¿sí? he propuesto cuatro casos el primer caso cuando el saldo de IVA compras es mayor al saldo de IVA ventas y si no existen anticipos por retenciones registramos el siguiente asiento contable IVA ventas normalmente se registra en el haber IVA acompañado junto a lo que se vende por lo tanto cuando vayamos a registrar la liquidación de este impuesto pues lo tenemos que ubicar en el debe por lo tanto como pueden observar IVA venta se registra en el debe por 800 dólares y la cuenta IVA en compras en el haber asimismo normalmente el funcionamiento contable de la cuenta IVA en compras es en el debe esta cuenta va acompañado junto a lo que nosotros compramos por lo tanto en este asiento de liquidación ubicamos la cuenta IVA compras en el haber Sí, y nos queda y la hemos registrado por mil dólares al producirse una diferencia en la cual la cuenta IVA compras registra un saldo mayor a IVA ventas pues estamos frente a un crédito tributario el mismo que es registrado en el haber en este caso son 200 dólares ¿sí? para el segundo caso cuando el saldo de IVA compras es mayor al saldo de IVA ventas y existen anticipos por retenciones asimismo IVA ventas registra, se registra en el debe por lo que ya les había indicado anteriormente en este caso registrado 800 dólares y el saldo de IVA compras 1000 dólares pero en este caso a diferencia del anterior tenemos un anticipo por retenciones de IVA ¿no? de 200 dólares asimismo pues el valor de IVA compras sumando a este anticipo que tenemos de 200 dólares pues es superior al saldo de la cuenta IVA en ventas que es de 800 dólares por lo tanto seguimos al frente de un crédito tributario que en este caso lo registramos en el debe y es por 400 dólares el tercer caso cuando el saldo de iva en ventas es mayor al saldo de iva compras y no existen anticipos por retenciones asimismo este, registramos ¿no? este asiento contable iva ventas 1200 dólares y el iva compras 800 dólares ¿sí? como pueden observar en este caso el saldo de iva ventas es mayor al saldo de iva compras por lo tanto en este caso estamos ya al frente de un impuesto que tenemos que pagar pues si está, se queda pendiente de pagarlo registramos la cuenta IVA por pagar si ya lo pagamos directamente registramos la cuenta bancos que en este caso esa diferencia es de 400 dólares caso 4 cuando el saldo de IVA ventas es mayor al saldo de IVA compras y existen anticipos por retenciones de igual manera tomando como referencia el ejemplo anterior la cuenta IVA Ventas registra $1,200, la cuenta IVA Compras $800 y aquí tenemos un anticipo de retenciones de IVA por $200. Entonces, sumando el valor, el saldo de IVA Compras con el anticipo, nos encontramos con un valor de $1,000 y si lo comparamos con el saldo de la cuenta IVA en ventas, pues este valor es, es menor. Por lo tanto, el saldo de la cuenta IVA Ventas es, es mayor con lo cual se está generando un impuesto a cancelar al SRI ¿no? que en este caso es de 200 dólares como lo pueden mirar y se lo registra en el haber continuando con este, el estudio de estas dos cuentas nos referimos a la cuenta propiedad planta y equipo ¿sí? ¿Qué, son, ¿Qué representa esta cuenta ¿sí? esta cuenta representa los bienes muebles, los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la empresa en el desarrollo para el desarrollo de las actividades operativas ¿no? para que sean considerados eh, activos fijos o dentro de propiedad planta y equipo deben cumplir con ciertas condiciones entre las que mencionamos deben utilizarse en actividades propias del negocio tener un costo representativo y no estar dispuestos para la venta ¿sí? es conveniente mencionar dentro del estudio de las cuentas de activo fijo los métodos de depreciación que existen para, para nosotros poder eh, depreciar pues, esos activos fijos ¿sí? citamos algunos métodos de depreciación como podemos observar el método legal el método línea recta aquí tenemos las fórmulas que ustedes también las, las pueden revisar en el texto básico para el método legal la fórmula es costo del bien menos valor residual por el porcentaje de depreciación para el método línea recta la fórmula es eh, de precisión es igual a costo del bien menos el valor residual sobre la vida útil también tenemos otros métodos como son el método de unidades de producción que es utilizado más para maquinarias y para vehículos así como el método acelerado a continuación me propongo un ejemplo en el cual vamos a explicar el cálculo de, de la depreciación de activos fijos ya tomamos como ejemplo el siguiente ¿no? el día asumimos que el día 18 de julio del 2011 la empresa xx adquiere un crédito adquiere, perdón crédito un vehículo por el valor de 16.500 dólares la compra agrava iva y se retiene el 1% del impuesto a la renta el periodo contable que maneja esta empresa es un periodo semestral de julio a diciembre del 2011 se considera un valor residual de 1.500 dólares y se aplica el método de depreciación lineal en este caso como ejemplo entonces en primera instancia vamos a registrar el asiento de compra de este activo fijo de compra de este vehículo como nos queda lo podemos observar registramos la cuenta vehículo por 16.500 dólares tengan en cuenta es el valor que lo, lo tenemos en el ejemplo el valor de iva que es el 12% nos da un valor de 1980 procedemos con la retención del 1% de impuesto a la renta cuyo valor es 165 y lo determinamos del costo del vehículo de los 16.500 tenganlo en cuenta no sumamos no consideramos el IVA sino únicamente el valor del vehículo como lo hemos comprado a crédito pues también registramos la cuenta que eh, la cuenta de documentos por pagar que es la que representa el valor que nosotros vamos a cancelar a crédito que es de 18.315 <coughs> ahora vamos a aplicar el procedimiento de depreciación ¿sí? vamos a efectuar los siguientes cálculos en función del método que estoy proponiendo como ejemplo que es el método de depreciación lineal cuál es la fórmula para determinar la depreciación por este método lo podemos mirar ahí depreciación es igual al costo actual menos el valor residual sobre la vida útil del bien entonces ¿cómo procedemos tomamos el valor del del activo fijo que en este caso es 16500 menos los 1500 que es el valor residual que yo lo propuse en el ejemplo sobre los cinco años consideramos pues los cinco años como vida útil para este bien recuerden que en función del bien que vamos a depreciar tenemos una tabla ustedes tienen una tabla en el libro en el cual pueden mirar la vida útil para los distintos activos fijos que tenemos que podamos tener en nuestra empresa eh, re, re, realizando ya obteniendo el, el, la respuesta a esta fórmula llegamos a obtener que la depreciación anual es de tres mil dólares ¿no? ahora cómo determinamos nosotros el valor de depreciación mensual y si lo deseamos diario también lo podemos determinar diario ¿no? volviendo al, a los datos del ejemplo lo hemos adquirido al bien el día 18 de julio del 2011 tengo en cuenta y el periodo que manejamos es un periodo semestral de julio a diciembre entonces en función de ello nosotros tenemos que determinar un valor de depreciación proporcional y lo hacemos de la siguiente manera ¿no? como ya hemos obtenido un valor de depreciación anual que en este caso fue de tres mil dólares como lo pueden mirar ustedes ahí, procedemos a obtener un valor de depreciación mensual tomando el valor de depreciación anual dividido para 12 meses por lo tanto el valor de depreciación mensual es de 250 dólares si necesitamos también tener el dato de la depreciación diaria que en este caso sí si lo requerimos porque hemos adquirido este activo fijo pasado no hay inicios del mes y el día 18 de julio determinamos el valor de la depreciación diaria simplemente tomamos el costo el valor de la depreciación mensual dividido para 30 días que nos da un valor de 8.33 como depreciación diaria este valor de depreciación diaria también lo podíamos haber obtenido dividiendo el costo la depreciación anual para los 360 días y llegamos al mismo resultado Ahora el cálculo proporcional que hemos realizado para llegar a determinar el valor de la depreciación del vehículo tomamos cinco meses teniendo en cuenta pues que el vehículo fue adquirido el día 18 de julio entonces tenemos desde julio a diciembre cinco meses completos que en este caso serían agosto septiembre octubre noviembre y diciembre entonces tenemos cinco meses completos por depreciar por lo tanto los tomamos a los cinco meses y lo multiplicamos por el valor de la depreciación mensual que es de 250 dólares obteniendo un valor de 1250 dólares ahora si contamos los 18 días de, de, de, de, desde el día 18 de julio al 31 de julio vamos a obtener un total de 13 días y a estos días los multiplicamos por el valor de depreciación diaria que es de 8.33 nos da un valor de 108.29 por lo tanto el total de la depreciación para el vehículo es de 1.358.29 pues sumamos el valor de la depreciación de los 5 meses más los 13 días y hemos obtenido el valor total de la depreciación ¿sí? ¿Cómo nos queda el asiento contable ahora para la, el registro de esta depreciación de este valor ustedes pueden mirar el asiento contable Debitamos la cuenta de depreciación de vehículo por el valor de la depreciación obtenido 1.358.29 y acreditamos la cuenta de depreciación acumulada de vehículo por 1.358.29 aquí por lo general suelen los estudiantes confundirse saber por favor identificar claramente la cuenta que vamos a registrar en el debe y la cuenta que va a ser registrada en el haber que es depreciación acumulada bueno eso es todo por en esta ocasión muchas gracias